La siguiente casilla que es custom. Eh, bueno, eh, este vendría a asignar custom. Vendría a ser lo siguiente. Bueno, venga, a ver cómo puedo explicarlo. Si yo doy clic derecho y voy a asignar a tra color y le coloco custom color, que también es, es lo mismo de aquí. Vemos nosotros que aquí abajo tenemos eh, estos 16 colores. sí Este vendría a ser custom color. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo dejo esta opción custom color y voy a repetir varios submixos o así sea, si esta mi track esta misma esta esta misma pista la repito varias veces lo que hará es crearme como un gradiente del custom color bien eh, bueno voy a hacer este ejemplo aquí abajo para que se me lo entiendan en modo práctico entonces yo voy a colocar he dejado aquí custom color y bueno voy a escribir submix de nuevo Y bueno, aquí como vemos está rojo y aquí ya empezó a hacer eh, como cafecito. Es este color que tengo aquí, ¿no? Cafecito. Este es el mismo gradiente del, del color general de custom. Entonces voy, voy a colocar Submic otra vez. Y vemos que sigue cambiando. Ahora si yo sigo copiando estas, estas track Control-C, Control-V, Control-V, Control-V, bueno, ok me los ha copiado del mismo color, pero si yo le dejo aquí forzar, vemos que me está colocando un gradiente general del custom color, ok, si yo sigo escribiendo submix, me sigue creando ese gradiente, total, ok, bueno, no sé si se entendió, creo que es muy sencillo, ¿no? set color, el custom color, vendrían a ser estos, entonces, cuando tenemos seleccionado allí, si repetimos ese, esa, esa pista a lo largo del proyecto, nos va creando ese gradiente del custom general, los colores que tenemos en custom. Bueno, aquí me alargué demasiado con esta opción. Creo que sea, ya, ya la hemos entendido. Bueno, ¿qué, qué ocurre si, si le damos aquí en gradiente? Pues nos crea un gradiente de color. Y, y de acuerdo a que... ¿A qué, eh, a qué color eh, donde se crea este gradiente bueno si no han visto por ejemplo el tutorial que hice sobre Dragon color toolbar pues eh, ahí lo veremos mmm, más tranquilamente es esta opción que está aquí color management y es aquí donde se asignan los colores eh, del gradiente al momento tengo el verde y el azul pero si yo lo tengo asignada entre por ejemplo azul oscuro y amarillo ahora cierro la ventana y bueno ahora voy a forzar un momento esto vemos que aquí me asigna los colores del gradiente azul amarillo eh, donde si no tenemos este Dragon toolbar nosotros si nosotros hacemos clic derecho aquí en esta parte o por aquí en esto que no sea dentro de las columnas que hemos explicado hasta el momento sino por aquí por ejemplo en esta aquí también dice show color management windows que es donde se aplican estos colores ok bueno entonces esa es la opción de color de gradiente la siguiente opción que es random bueno yo voy a cerrar un momentico aquí estas voy a, a eliminarlas es sencillamente colocar un, un color random no al azar entonces si yo aquí por ejemplo otra vez doy clic y coloco sub Mix. Después otra vez Submix eh, Bueno, espera que aquí Tengo que quitar un momentico este de random Porque si no me crea Me crea también un color random normal en los otros Entonces, ok, ahora sí tengo una pista tranquila Sin ningún color Submix Y vemos que me está asignando Cada vez que escribo submix un color a random, al azar. Bien, otra, la, pues por default está no, ¿no? Esta es la otra opción que no quiero colocarle color a tal pista. Entonces sencillamente le coloco N, NON, ¿no? Y a todas las pistas que tengan submix, pues estarán con el color por default. O sea, sencillamente no, no estará coloreada. Eh, la siguiente opción es parent eh, bueno qué significa esto bueno sencillamente parente viene a ser eh, el color de, de los padres aquí vendría a ser como los colores que están por dentro de, de un folder entonces si por ejemplo yo tengo eh, aunque venga a ver como, como lo explico aquí creo una pista de bueno coloco folder y si folder bueno aquí folder por ejemplo aquí la tengo eh, y no tiene ningún color esta es la pista de folder o fl he colocado la misma imagen para para estos dos tipos de pista si está escrito fl de o está escrito folder me colocará la imagen de folder sí que vendría a ser esta sí si yo coloco en folder para distinguirlo, por ejemplo, le coloco el color, eh, este color naranja. Y a este folder, eh, para distinguirlo, también le coloco otro color, por ejemplo, color más azulito. Entonces veremos las diferencias, por ejemplo. Entonces la cierro, voy a colocar otra vez estas dos pistas, FLD, que es folder. Vemos que me coloca el color azul asignado si coloco folder normal me coloca el color eh, naranja, bueno es más bien como un cafecito, sí, si, ahora sí vamos a ver la opción, bueno estamos tratando con submix pero bueno entonces si yo le coloco aquí la opción parent a este a este track lo que ocurre es que si yo coloco estos digamos estos tracks dentro de este folder, lo que ocurre ocurrirá es que me los colorea del mismo color dentro de ese folder ok si yo los paso por ejemplo entonces aquí abajo en este otro folder que lo tiene de color eh, café me los colorea de ese color entonces eso quiere decir eh, esta opción de parente bueno este de ignore eh, es ignorar el color eh, bueno la diferencia entre ignore y no es que por ejemplo eh, si yo coloco, le he asignado a a submix no, no color. Si yo lo tengo pintado de cualquier color, eh, antes una pista, por ejemplo aquí una pista, si yo la tengo pintada por ejemplo de azul, y yo le dejo, le digo ignorar, y le escribo submix, lo que ocurre es que sencillamente me ignora el color, no importa el color que tenga me tomará y me asignará simple, sencillamente los iconos y no importará qué color tenga eso para cuando es ignore mientras que si yo le coloco no no ni, quiere decir cualquier color que tenga me lo borrará bueno aquí voy a forzar un momentico si yo escribo aquí ahora su, la tengo de pintada esta de color verde y yo escribo submix. Bueno, ahora lo forzo, porque no, bueno, lo forzo. Eh, eh, la carpeta, la, el track no tendrá ningún color. ¿Ok? Entonces la diferencia es esa. Mientras uno ignora, no importa el color que tenga, si, si ya tenía un color precedentemente ese track. Y no, pues, eh, sencillamente le quita el color. Bueno, eso para los... Para asignar los colores, otras aquí tenemos App in Priority y Down in Priority.